sé que la fisiopatología cardiovascular es súper amplia, eh, pero nos hemos centrado principalmente en las afecciones eh, de las arterias coronarias, porque es la que, la que presenta la mayor prevalencia dentro de los trastornos de funcionamiento del sistema, eh, o sea, del corazón, ¿ya? O sea, hay varios factores que pueden interrumpir el flujo de sangre hacia los miocitos ya eh, constituyentes del miocardio y eso ya sabemos que eh, puede generar un infarto una malfunción del del, del del corazón perdón eh, eh, y hoy día vamos a seguir eh, ah bueno y producto de eso es que vimos bastante en profundidad eh, el tema de la arteriosclerosis ¿ya? Eh, que el, el principal problema que hay respecto a la enfermedad llamadas llamada coronaria eh, o cardiovasculares eh, eh, que afectan al, a los vasos que irrigan el corazón. El día de hoy vamos a ver otro tipo de enfermedades mucho menos frecuentes que afectan al, a, a la circulación coronaria. ¿ya? Entonces, eh, bueno, las recomendaciones de lectura son las mismas de la semana pasada. Y aquí hay un montón de videos YouTube, ya no se espanten por esto, eh, excepto el primero que es el mismo de la a ver, mi puntero láser, esto, excepto el primero que es el mismo de la semana pasada. Eh, Todos estos son súper cortitos, son de cinco minutos, seis minutos, ya, <coughs> que precisamente son para explicar lo que vamos a abordar hoy. Entonces, como dije, vamos a, a continuar con el, el tema de enfermedades coronarias, ya, otro tipo de cosas que afectan la circulación coronaria. Vamos a hacer un repaso de arterioscleros, arteriosclerosis, eh, aprovechando las preguntas que hicieron sus compañeras. Y vamos a incluir dos categorías más que tienen que ver con, eh, que eventualmente pueden producir daño a la circulación coronaria. Uno son las vasculitis y el otro es... El embolismo. Bueno, entonces eh, vamos a ver otros factores que afectan a las arterias coronarias y que puede, eventualmente pueden llevar, un infarto, llevar a un infarto al en miocardio. Entonces vamos a ver una condición eh, eh, que, que puede estar, no es que sea distinta a lo que hemos ya visto de la arterias esclerosis, sino que puede ir acompañado de la aterosclerosis, esclerosis, que es la, algo que se llama la vasculitis coronaria. ya que como lo dice el nombre vasculitis, puede ser un proceso inflamatorio de los vasos, en este caso en particular de las arterias coronarias, y eso puede producir interrupciones del flujo de sangre por las arterias coronarias, como muestra la imagen que está acá, que esto es una de las arterias coronarias, ¿ya? y esto es una angiografía, y que aquí hay un bloqueo de esto. Y hay varias condiciones que pueden generar una bascula, vasculitis coronaria. ¿ya? Como dice acá, tiene, respecto a la arteriosclerosis, tiene una baja prevalencia, pero in, a, in, inclusive puede estar asociado a eso. Eh, lo que vamos a alcanzar a ver es la poliarteritis nodosa, ¿ya? Eh, con estas siglas PAN. Eh, pero otros factores con mucho menor prevalencia que pueden generar estos problemas, como es el lupus erit, eritematoso, ya. Eh, la artritis reumatoide, y otras con menor prevalencia aún, como eh, la artritis ta, Takayasu, de Kawasaki, qué sé yo. Eh, menciono esto porque eh, son prevalentes en otro tipo de, de países más subdesarrollados, pueden encontrar eh, estos otros tipos de, de vasculitis. Ahora, la vasculitis en general, ¿ya? ustedes que son profesionales de, de la salud, caen dentro de una especialidad médica, que son la reumatología. Como que ellos se preocupan de este tipo de, de vasculitis. Pero lo más frecuente de las vasculitis son de este tipo como sistémico, ¿ya? Entonces tenemos estas vasculitis de tipo eh, cutánea, ¿ya? Eh, o de, de, vasos, eh, de vasos importantes, como la arteritis de Takayasu, ¿ya? Vasos importantes del, del organismo. Eh, entonces, si quisiéramos clasificarlo así... Eh, podemos clasificarlo según el tamaño de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces hay, hay vasculitis de, lo, de los vasos sanguíneos grandes, de los medianos y de, lo, de los pequeños, ¿ya? Y en particular las coronarias, digamos, esta vasculitis coronaria cae dentro de esto, de las vasculitis de vasos medianos. Y la, la llamada poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa, ¿ya? No es muy frecuente, es una vasculitis, una vasculitis, como dije, de vasos sanguíneos medianos. Y, pero lo interesante es que, y eso bueno, fue muy importante que en Chile, hasta que no empezaron a, a tratarse bien, está asociada a la infección por virus de la hepatitis B. ¿ya? Eh, ahora hay una muy baja prevalencia de hepatitis B en Chile, pero antes, antes digo hace 20 años, eh, sí había grandes presencias de hepatitis B. Y ahora, los órganos principales afectados no son, eh, digamos, específicamente las arterias coronarias, sino que eh, son el riñón, ¿ya? Y en algunos casos afecta las arterias coronarias y por eso lo estamos tratando aquí, ¿ya? Y la característica principal, desde el punto de vista clínico de, la, de esta angiografía, por ejemplo, es la formación de abultamientos llamados aneurismas, ¿ya? ¿Ya? Y aquí tienen el caso de una angiografía renal en que se ven muchas pelotitas, ¿ya? Y, y eso es característico de la poliarteritis nodosa que viene de estos nodos que se forman. ¿ya? Y, pero aquí tienen un caso, ¿ya? el otro era riñón, pero aquí tiene un caso de arteria coronaria en que se ve un aneurisma. ¿ya? Y dentro de los eh, aneurismas coronarios, digamos esto, este tipo de, de poliarteritis, Representa no más del 5% de los diagnósticos por angiografía, digamos, de la arteria coronaria. Y, eh, y bueno, y el responsable, aparentemente el mecanismo responsable tiene que ver con este virus, el virus de la hepatitis B, que básicamente genera eh, un proceso, una reacción inmunológica y una inflamación, eh, más o menos del siguiente tipo. Esta de aquí sería una especie como de corte de la mitad de un, de un vaso, en que aquí tenemos el epitelio, está, está medio desdibujado esto, <risa> ya no, no se ve muy bien, pero eh, aquí es la célula de la musculatura lisa, ya, por aquí hay alguna eh, circulación linfática, por ejemplo, eh, que tenga algunos glóbulos blancos por ahí, y básicamente el virus de la hepatitis B eh, eh, puede generar una, una cosa que ustedes ya, ya estudiaron del sistema inmune eh, células presentadoras de antígenos pueden presentar algún antígeno del, del, del hepatitis B a las células T-Helper y esto va a generar una respuesta inmunológica a través de los, de los neutrófilos y los macrófagos también eh, y va a generar una infiltración digamos de, esta, de estos leucocitos leucocitos, perdón hacia el, el epitelio eh, vascular y eso va a generar un proceso de tipo inflamatorio ¿ya? y va a generar lo que se llama una eh, panarteritis ¿ya? de esa zona en particular. Y bueno, se, se van a gatillar otros mecanismos que ya hemos visto en el caso de la arteriosclerosis que tienen que ver con coagulación, ¿ya? con reparación del, del tejido, pero también acumulación de plaquetas, de esta malla de febrina, el típico proceso de, de coagulación, y esto obviamente va a desencadenar eh, en, una, en una disminución del flujo sanguíneo a través de este, de este vaso. ¿ya? Entonces en este sentido es bastante parecido a lo que, los mecanismos que hemos visto de, de la arteriosclerosis. Pero aquí no es solamente una cosa de epitelio, sino que puede afectar eh, todo el vaso, incluyendo la musculatura lisa, ¿ya? Y genera, eh, lo que se genera es una, como decíamos en las figuras, ah, perdón, aquí, este es el vaso, <ríe> por, eh, como este es un dibujo, el dibujante se pasó, pero a la parte de abajo el vaso, ¿ya? Aquí andando los globos rojos dando vueltas, como para seguir con la explicación, ¿ya? Entonces, eh, una vez que el tejido ha sido como reparado, se va a formar esta especie como de eh, placa necrótica fibroide, ¿ya? En que va a haber resto de colágeno, de proteína, de fibrina, ¿ya? El resto de... Y células inmunes por ahí que van a estar dando vuelta. Y eh, esto puede generar, eh, eh, como está todo el vaso comprometido, otro proceso, que es la... Eh, que pierde como fortaleza estructural el vaso, el sanguíneo producto de esta placa que se forma acá, y genera este proceso, este abultamiento eh, del de vaso. ¿ya? Y pueden ser, eh, digamos, en términos físicos bastante grandes, o sea, estamos hablando de, puede ser perfectamente un centímetro de este vaso. ¿ya? Entonces, eh, a, en la vista como macroscópica, como dice el esquema, puede formar múltiples abultamientos de esta zona, ¿ya? Eh, inclusive se pueden generar como bifurcaciones, ¿ya? Vasos que se salgan un poco de, de, de esta, perdón, vasos de que se salgan un poco de, de esta estructura, eh, ¿ya? Y eh, <risa> eh, eh, resulta que eso, eh, eh, eso en conjunto con eh, lo que hemos visto, la formación de estas placas, ¿ya? va a disminuir el, la circulación eh, de sangre a través de esos vasos. ¿ya? Entonces, en este sentido, es muy parecido a lo que hemos visto de eh, arteriosclerosis. Solo para mencionar uno de baja prevalencia, que el mecanismo es muy parecido, es la enfermedad llamada de Kawasaki, que fue descrito principalmente en países subdesarrollados eh, y principalmente en niños, ¿ya? Y, y un poco más eh, inflamatorio generalizado, por eso el niño aquí sale como con la, con la boca y la lengua resaltadas, porque hay precisamente una vasculitis, digamos, asociada a la, a la, a la zona de la boca, ¿ya? Y, pero eso tiene consecuencias en lo que, nos, lo que nos estamos centrando ahora a nivel de las arterias coronarias. Aquí el mecanismo es muy parecido, pero la diferencia está en que la, eh, toda esta cascada de, proce, de proceso inflamatorio relacionada con una respuesta inmune puede venir por inflamación eh, generada por infecciones de, con otros organismos. ¿no? Puede ser eh, bacterias de tipo estreptococo, estafilococo, estafilococo, o inclusive también puede ser virus. ¿ya? pero en el, caso, en el otro caso habíamos visto que era particular de la hepatitis B. Esto es particular de niños y eh, por, infecciones, por este tipo de infecciones. Entonces el, me, el mecanismo es muy parecido, ya eh, como es una respuesta inmune depende de otros tipos de inmunoglobulina ¿ya? y tiene una baja prevalencia uh, en países medianamente desarrollados como nosotros, eh, eh, pero sí todavía existe una prevalencia alta en países subdesarrollados. Otro factor que puede contribuir a disminuir en la circulación eh, sanguínea en las arterias coronarias son los embolismos, ¿ya? Embolismo que es la formación de coágulos sanguíneos en las venas eh, principales en otra parte alejada del organismo. Un típico caso es la formación de coágulos sanguíneos ¿ya? En, en venas de las piernas o de las extremidades, ¿ya? y que esas pueden, digamos, soltarse, ¿ya? Y pueden eh, terminar, por ejemplo, en una embolia pulmonar, eh, o pueden terminar eh, como un accidente cerebrovascular, ¿ya? generalmente term terminan primero en embolia pulmonar, ¿ya? Y, y eh, en casos eh, muy raros, eh, puede eh, eh, producirse eh, que eh, el émbolo vaya... El émbolo, el coágulo, ¿verdad? vaya a, a, a parar a la, a la circulación coronaria. Y eso es cuando se produce esto en combinación con algún defecto congénito, que, eh, por ejemplo, que hay un pequeño grado de comunicación entre las aurículas, ¿ya? lo que se llama eh, un, eh, una perforación en la membrana intraceptal auricular. En esos casos, es probable que el émbolo atraviese la, en la, de la circulación venosa a la arterial a través de la aurícula y de la aurícula pase al ventrículo y de ahí pueden entrar eh, ya una vez que entra la aorta, es al ventrículo izquierdo, eh, una vez que entra la aorta, puede entrar a la circulación coronaria. ¿ya? Entonces... La incidencia es baja, pero existe esa posibilidad de que esos émbolos terminen en el corazón. ¿Ya? Otra, um, eh, otra manera en que se generan coágulos en el corazón es si hay una, un problema de fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, en el, en el caso de la sangre que circula de la aurícula al ventrículo, ¿ya? ¿Ya? que está ejemplificada por eh, eh, ups. por estas flechas que hay aquí no toda la sangre que llega al ventrículo pasa de una vez al perdón, a la aurícula, pasa de una vez al ventrículo ¿ya? más o menos el 70% de la sangre normalmente pasa entonces hay un, un remanente de un 30% ¿qué pasa cuando hay una, una fibrilación auricular? es decir, cuando no hay una contracción apropiada de de la aurícula, este, y si este porcentaje aumenta, hay un menor como reciclaje de esta sangre y empieza a acumularse, y se generan pequeños coágulos, ¿ya? Eh, pequeños trombos, ¿ya? y esos coágulos, una vez que tienen un tamaño suficiente, se pueden eh, desprender, entrar a la aorta, ¿ya? y pueden pasar varias cosas, nuevamente puede eh, producir un embolia pulmonar, Pueden pasar directamente al sistema nervioso central y generar un accidente cerebrovascular. O también, como aquí al inicio de la arteria pulmonar sale la arteria coronaria que liga el corazón, también puede producirse una enfermedad de tipo coronaria. Ahora, eh, un problema con eh, las válvulas cardíacas artificiales que eh, pueden generar eh, es pequeños trombos. ¿ya? Eh, eh, eso varía un poco de los modelos, no soy experto en, en eso, pero el, la, el, eh, de alguna manera, el, digamos, las, estas válvulas que reemplazan acá no son perfectas, ¿ya? Y, y pueden generar eh, trombos que se acumulan en la superficie de la válvula y que pueden pasar a la circulación y generar los efectos. ¿ya? Eso es bastante discutible, por eso es que algunas eh, válvulas tienen eh, tipo de superficie que, que es, eh, o sea, no, perdón, eh, algunas válvulas, eh, la gente que tiene válvulas cardíacas eh, forma parte del tratamiento, darle algunos anticoagulantes, ¿ya? Para evitar este efecto que tienen las válvulas cardíacas de producir efectivamente estos émbolos. ¿ya? Profe, una consulta. Sí. Pero estos eh, coágulos por, por esas válvulas podrían ser por el tipo de material en el que, que están hechos o eh, porque obstruye la zona. Eh, yo no soy experto, pero lo, lo que he leído al respecto, que no tiene que ver tanto con el material, sino que es como la. O sea, sí uno le puede echar un poco la culpa al material, pero también tiene que ver con la dinámica de fluido que se genera en esa zona. No es lo mismo, porque resulta que las válvulas del, del, del corazón, ustedes saben, no son una cosa, digamos, estática, sino, sino que son eh, un tejido que es elástico. Las válvulas del corazón, como estas que salen por acá, hay varios modelos, así hay uno este es un modelo con, con bolita acá, este con una, como una especie de compuerta doble, esto es como una cosa que se dobla totalmente ya, a varios modelos, eh, aparece, aparentemente lo que tiene que ver esto es con la dinámica de los fluidos, o lo, o lo que uno llama, cuando si alguna de ustedes estuvo física en el colegio o en la uni, o universidad en otra carrera, se, se llama el flujo turbulento, ya la dinámica de fluido es distinta, a una válvula natural, la válvula natural básicamente desde el punto de vista estructural como que colapsa cuando se cierra, ¿ya? o sea, toda la estructura acá, y estas válvulas artificiales básicamente son abrir y cerrar una compuerta, entonces genera una zona de flujo muerto, por decirlo así, que es toda la parte rígida, y eso aparentemente genera una dinámica de intercambio de líquido que facilita en que eh, no hay un 70% de flujo auricular de la aurícula al ventrículo sino que eh, haya menos ¿ya? y eso generaría esa acumulación de eh, tejido extra eh, o sea, perdón, de fluido extra generaría la posibilidad de que se formen trombos esto es algo que no está resuelto digamos 100% y por eso a la gente que tiene válvulas cardíacas le recetan eh, precisamente anticoagulantes ¿no? Sigue la. Gracias, profesor. Así, sí, eh, a... Al igual, claro, así que al, al igual que en ciencia, bueno, esto es ciencia, eh, no todos, no tenemos la respuesta para todos. Las válvulas funcionan, pero tienen ese pequeño eh, problema. Y la última cosa que genera embolismo y con esto estamos terminando es eh, que resulta que las zonas que han del, del miocardio que han sufrido Un infarto cardíaco eh, Quedan con secuelas ¿Qué secuelas? Eh, eh, mala circulación sanguínea En esas zonas Y la mala circulación Una dinámica de fluido distinta Al resto del corazón Va a generar la, la Formación de trombos Trombos que se pueden desprender de acá eh, Reincorporarse a la circulación venosa O inclusive eh, eh, eh, se especula que eh, algunos de estos trombos podrían pasar directamente de estos vasos al ventrículo ¿ya? y de eso se, se, seguir el mismo destino que acabamos de ver de que entra la aorta y puede generar un accidente cerebrovascular o un embolia pulmonar se va a los pulmones o nuevamente devolverse a través de las arterias coronarias y generar un bloqueo de las arterias coronarias. ¿Ya? Entonces, eh, con esto terminamos de re revisar una gran cantidad de factores que afectan la circulación coronaria, que es lo, uno de los más importantes que se ve, o sea, es la afección más importante de que puede terminar en un infarto al miocardio, es decir, una muerte por falta de oxígeno de tejido cardíaco, ¿ya?